Hola, soy Álvaro González, agricultor de la zona del Páramo de León. ¿Cuáles son las principales soluciones de Ascenza para combatir las malas hierbas en el maíz? Desde Ascenza se posee un amplio porfolio de referencias con registro en maíz, con herbicidas para el control preventivo de malas hierbas como son Deflexo Ultra con s más sulcotriona, Deflexo Mix S-Metola más terbutilatina o un clásico como es Acaso. Nuestra pendimentalina, ideal para aplicaciones combinadas. El control de malas hierbas en pos emergencia es amplísimo. Desde exclusividades como Decano, una sulcotriona ideal para las malas hierbas resistentes como es Juncia. Baton, Mesotriona, un herbicida para el control de hoja ancha y estrecha, con acción follar y en alguna medida a través del suelo. Sajón, Nicosulfurón, ideal para el principal. Control de malas hierbas en emergencia como gramíneas, del tipo sorgo, de chinocloa. Y Circus, un risunzurón excelente alternativa para el control de malas hierbas difíciles de hoja, estrecha y ancha. Fluidostar, complemento perfecto para becano o baton, con un control de todo tipo de malas hierbas y amaranthus Amarantus, odonáceas, Tú decides Ascensa. Porque eres imparable.